Bueno, Bienvenidos de nuevo a Secretos de tu Salud en 20 minutos. Como cada tarde estamos aquí Silvia, Cristina y yo para ofreceros información que nosotros creemos que es realmente muy importante para mejorar vuestra salud en todas las áreas de nuestra vida. También queremos recordaros, como siempre, que tenemos dos pilares importantísimos, ¿no? que son el, el timón que va a dirigir estos, estos programas, que es la salud celular y la salud emocional y espiritual. Hoy queremos hablar de un tema muy común, eh, lamentablemente, pero que hemos notado un gran crecimiento en estos últimos años, ¿no? sobre todo bueno, en el instituto lo hemos visto mucho, que es, me estoy refiriendo a la ansiedad. La ansiedad ya sabemos que es una, una respuesta ¿no? de tipo emocional en el que las personas están experimentando uh, situaciones en las cuales las interpreta como que son amenazantes o como que llevan peligro, ¿no? eh, Y entonces, ¿qué ocurre? Cualquier respuesta emocional, como siempre, tiene una repercusión en nuestro cuerpo físico. De hecho, el origen de la palabra ansiedad, que proviene del latín ansietas, quiere decir aflicción, congoja, y desde luego lo que sí que representa es que es un malestar psicofísico, que está caracterizado, como hemos dicho, con una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad, desosiego, ante lo que sería esa vivencia, como hemos dicho antes, ¿no? que, que la vemos como amenaza inminente o incluso a veces de causa indefinida quien está sufriendo de ansiedad sabe muy bien de lo que estoy hablando no la diferencia básica entre lo que sería la ansiedad normal y la patológica es que esta última se basa en una valoración irreal o distorsionada de esta amenaza cuando la ansiedad es muy muy muy severa y aguda puede llegar a paralizar al individuo y se transforma en pánico de hecho yo recuerdo siempre un caso de, de un chico, bueno, un señor joven porque 40 años es joven y me llamó porque justo iba conduciendo, le dieron una noticia de que le, le iban a, a dar la dirección de tres hoteles, él estaba dirigiendo un hotel, de repente le dicen que le van a dar tres hoteles y entró en pánico, tal cual se lo dijeron, quedó paralizado, un ataque de ansiedad y no podía moverse, estaba debajo del puente de una autopista. O sea, tardamos tiempo, lo digo, porque realmente puede afectar muchísimo. A veces no le damos la importancia que realmente tiene y es muy importante, sobre todo para la salud. Fijaros que el Ministerio de, de Sanidad, de Salud Mental, ya dice que es una gran carga para la sociedad porque una de cada diez personas de, a partir de los 15 años, que eso es lo más sorprendente, gente joven, declaró haber sido diagnosticada de algún problema de salud mental. Y entre ellas estamos hablando de la ansiedad y la depresión como las más comunes. no El 6,7% de los adultos refiere padecer ansiedad crónica. Estamos hablando crónica. 4,3% los hombres... 9,1% las mujeres. La ansiedad esta uh, viene siempre alimentada ¿no? por, por, por una sensación de presentimiento, de pensamiento de algo que tan siquiera te ha ocurrido o que quizás nunca te va a ocurrir y lo confundimos con ese estado como de alerta, de estar, sabes, continuamente como vigilando, ¿no? Y desde luego no podemos olvidar que hemos vivido una situación a nivel mundial que ha sido una gran cuna para esta ansiedad, ¿no? la, la, la ansiedad se ha convertido, en muchos casos, como hemos dicho, en algo crónico, que se ha alimentado, pues, básicamente de esto, de incertidumbre, de miedo, de tristeza, y eso va dejando un rastro, ¿no? que, que muchas veces lo que ocurre es que las personas son incapaces de avanzar con su vida. Algunas de las personas ya saben que sufren ansiedad, ¿no? Notan por, por diferentes síntomas. Pero a mí me gustaría hacer muy rápidamente y muy brevemente tres respuestas diferentes que tenemos en nuestro cuerpo y cómo podemos ver que realmente hay ansiedad, ¿no? La parte cognitiva, es decir, qué es lo que estamos pensando o qué es lo que sentimos cuando tenemos ansiedad. Y lo primero que viene es preocupación por el futuro inmediato, pensamientos o sentimientos negativos, es decir, siempre todos como lo vemos muy negro y sobre todo, también sobre todo hacia uno mismo, ¿eh? luego mucha inseguridad y temor, temor incluso a que las personas se den cuenta de que estamos sufriendo la ansiedad. Luego está uh, síntomas, diríamos, que son los fisiológicos, fisiológicos perdón, que son aquellos que suceden en nuestro cuerpo. ¿no? ¿Qué, qué pasa cuando sentimos ansiedad? ¿no? Bueno, pues molestias en el estómago, sudor, podemos llegar a sentir temblor, tensión, palpitaciones, es decir, se acelera el ritmo cardíaco, presión también en la boca del estómago, no es aquello que se cierra el estómago, o, pero luego también hay las motoras, ¿no? respuestas como motoras, ¿no? que es lo que nosotros manifestamos en nuestro comportamiento cuando estamos sufriendo la ansiedad. Y serían movimientos repetitivos, ¿no? lo típico, por ejemplo, los pies, las manos, rascarse mucho, ¿no? a fumar o comer en exceso o beber en exceso también. Y de hecho eh, se está demostrando que parece que hay como una diferencia entre los motivos de ansiedad entre las mujeres y los hombres. Las mujeres parece que es como mucho más emocional, o sea, diríamos que es como a cosas que, que nos preocupan, pero a nivel no tangible, y en cambio en los hombres es más un factor de supervivencia, el trabajo, el dinero, etc. ¿no? Yo, la verdad es que la pregunta que quiero haceros hoy es, ¿vosotros qué creéis? ¿Qué es lo que tenemos que tratar primero? ¿Esos efectos físicos o los emocionales? Yo hago esta pregunta... Y la respuesta es no. no Tenemos que buscar las mejores herramientas para trabajarlo todo. Para ello tenemos muchos hábitos, ¿no? hábitos saludables que sabemos todos que nos pueden ayudar a combatir la ansiedad. Que es lógicamente una comida equilibrada para mejorar esas capacidades también cognitivas, ¿no? una dieta que sea rica en frutos y vegetales, el agua. Porque no nos olvidemos que la deshidratación también nos puede favorecer la aparición de hormonas como el cortisol, la adrenalina, todo eso no nos favorece en el equilibrio. ¿no? También sería ideal eliminar todos los hábitos tóxicos como sería el alcohol, el tabaco, el azúcar, que tienen efectos depresivos. Y otra cosa que nos iría muy bien es caminar, bailar, uh, un poquito de deporte durante unos 30 minutos porque además de ayudarnos a mantener ese estado de ánimo y, y aumentarnos la autoestima, nos previene de esos estados de ansiedad y además es que es una manera también de producir las moléculas de señalización Redox que son tan importantes en nuestro, en nuestro cuerpo. De hecho, dicen que la actividad física mejora la autoestima personal y facilita la interacción, la relación social con las personas. Pero no os preocupéis, que si no podéis producir las moléculas de señalización Redox haciendo deporte, tenemos la solución. Y ahora sí que me gustaría invitar a, a Cristina, que nos va a hablar de otras opciones naturales que nos pueden ayudar a prevenir y a mejorar estos estados de ansiedad. Y después vamos a hablar con Silvia, que nos ha traído un testimonio increíble. Cristina, muchísimas bienvenidas, buenas tardes, de nuevo aquí en este programa, como todos los martes. Sí, muchas gracias Esther, realmente estamos disfrutando mucho poder compartir estos temas y um, creo que son importantes ir conociendo un poquito sobre los secretos de nuestra salud, ¿verdad? Eh, y no, no pensar que si tenemos una situación como la ansiedad, que tiene que ser así para siempre, ¿verdad? El conocimiento Exacto. es poder. Y uh, yo personalmente eh, eh, eh, sufrí de um, depresión postnatal y ansiedad relacionada y, um, por mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que casi te vas acostumbrando que así es tu vida, que así, así es lo normal, el estado normal. Y no tiene que ser. Um, te agradezco que estás hablando de los dos lados, ¿verdad? Del lado psicológico y el lado físico. Y realmente yo creo que no se pueden desconectar, como tú dices. Y es un ciclo, porque si tú estás teniendo eh, síntomas físicos, ¿verdad? Y hablemos, bueno, ¿qué son los síntomas físicos de la ansiedad, dolores de cabeza, el insomnio, las palpitaciones, um, eh, falta de libido, eh, problemas de fertilidad, respiración rápida, dolor de estómago, problemas el sistema inmune si tienes un sistema inmune bien flojo, es la ansiedad, incluso cosas como la presión arterial y la azúcar son a veces pensamos que la ansiedad es una cosa mental, y no nos damos cuenta todo lo que está pasando en el lado físico y estos síntomas físicos cuando cuando empiezan a, a, a a, a ser parte de nuestra vida diaria, nos dan, es, el ciclo es que nos impactan psicológicamente. O sea, si te sientes mal físicamente, ahora te sientes peor emocionalmente, mentalmente, te causa más ansiedad y tu cuerpo responde porque te estás sintiendo peor emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, luego tu cuerpo sigue, eh, continúa a empeorarse. Y creo que hay que hacer una definición en, en las, las personas que, a veces tienes un examen o tienes una situación y tienes ansiedad o tienes depresión por un fin de semana o por un día o por una, una situación dura. Esto es normal, pero cuando lo estamos viviendo día a día por mucho, mucho tiempo, esta acumulación nos, nos carga los sistemas del cuerpo uh -huh. y, y nos quita el balance, ¿verdad? El balance hormonal, el balance químico, no estamos uh, invirtiendo en la regeneración, nuestro balance digestivo y nos impacta a nivel de redox, a nivel celular. Um, aquí es donde, donde nosotros podemos empezar a darle vuelta a esta gran ola, ¿verdad? Porque podemos escuchar todos estos síntomas y decimos, sí, sí, los tengo todo ¿Y de dónde empiezo a solucionar? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Hasta más depresión y más ansiedad me va a dar. Bueno, podemos empezar y tenemos que empezar al nivel celular, ¿verdad? Si sí, sí, yo me encargo de hablar un poco del lado físico, es de entrar adentro de cada célula y decir, célula, te voy a ayudar a estar bien. Y en, tus células están bien, tus sistemas están bien, tus órganos están bien y tu cuerpo puede mejorar su, su, su sistema digestivo. Puedes eh, encontrar un balance hormonal, puedes restaurar tu sistema inmunológico. Puedes restaurar tu, tu presión arterial, tu azúcar. Esto nosotros lo vivimos cada día, ¿verdad? En, nuestros, en nuestro trabajo. Y hay una compañía que se llama ASEA, que son los primeros en el mundo que han logrado producir un suplemento con el cual podemos uh, eh, restaurar nuestros niveles de Redox. No vamos a entrar en mucho detalle aquí, pero obviamente las personas que quieren saber un poco más, nosotros estamos muy interesados en, en compartir lo que es la verdadera salud desde la célula para afuera, ¿verdad? ¿Pueden... Sí, sí, pueden, pueden escribirnos aquellos que tengan interés en saber, ¿no? Pueden escribirnos y les mandaremos muchísima más información, por supuesto. Así es, y el, el resultado, cuando tú restauras la salud de tus células, pues tu cuerpo puede encontrar un balance y el ciclo le podemos reversar. Si te empiezas a sentir mejor físicamente, con más energía, estás durmiendo mejor, tu sistema inmune está fuerte, pues obviamente esto tiene un impacto psicológico sí. también. Y le podemos empezar a dar vuelta a toda esta ola, a este ciclo, a, que puede ser un ciclo positivo también. Así es. Bueno, ahora me gustaría. Muchísimas gracias, Cristina, como siempre. Yo sé que además de esto hay también unas, unos... Uh, potenciadores del redox que también sí. ayudan yo lo digo porque a mí me ha ayudado muchísimo a, a descansar pero bueno ya lo trataremos también porque como has dicho tú también en la parte de la ansiedad hay personas que tienen muy mal sueño no pueden dormir o se despiertan y una vez se han despertado ya no pueden dormir hablaremos tra trataremos este tema también Esa, y, y lo hablaremos con más profundidad Silvia, nos gustaría que ahora te damos paso a ti en estos últimos minutitos para que nos escuches hola, hola. Este, este testimonio que nos has traído. Sí, la verdad es que me alegra ofreceros testimonios cada semana, hola, hola a todos, perdón, que a la vez también me apena, porque quiere decir que hay muchas personas que están sufriendo de temas de salud, pero que sepan que hay soluciones, que hay vías que no son tóxicas y que te ayudan a, como decía Cristina, restablecer tu cuerpo físico y a la vez, tu cuerpo emocional, ¿no? Porque no podemos separarlo. Eso bien, lo sabes tú también, Esther. Bueno, os traigo el testimonio, os voy a compartir porque siempre me gusta que veáis un poquito la, la foto. Uh, fijaros una cosa, que es que el tema de la ansiedad, de la salud mental que tocábamos la semana pasada, son temas que cuesta muchísimo que la gente los exponga y que digan, yo tengo una enfermedad mental, yo tengo unos problemas de emocionales, ¿no? Cuesta muchísimo que la gente lo pongan, pero... Tenemos grupos en Facebook donde hay gente muy generosa y me gustaría mostraros uno que a mí me impactó muchísimo en, que es del año, es de septiembre de 2020. Eh, estábamos en la pandemia. Para que veáis que era justamente una situación muy crítica cuando esta persona le suma más tensión a toda la vida que estaba llevando. vale Os muestro, vamos a ver si lo hago bien, como la semana pasada. Uh, a ver. Yo creo... Que sí. ¿Estáis viendo la foto? Sí, sí, sí, sí, vale, sí, sí la vemos Pues mira, este es el caso de Meredith de Florida Como os digo, es de septiembre de 2020 Esta chica dice que le costó cinco meses justamente Sentarse y empezar a, a aprender de cómo se tomaban estas moléculas Y aunque no podía entenderlo eh, Alguien le invitó al grupo de Facebook Como, eh, como os decía, de, de, de testimonios de ASEA Redox y leyó un montón de testimonios y entonces se decidió a compartir, bueno, primeramente a tomarlo y en, en unos seis meses, cinco meses, a compartir su testimonio. Dice que no solo era para ella, sino porque una inquietud de ella era siempre arreglar a la gente de su entorno y que por eso creía que se hizo enfermera, ¿vale? uh, Actualmente tiene 45 años, madre soltera de tres niñas de 8, 13 y 15 años y a los 31 años empezó a tomar medicamentos contra la ansiedad. A los 35 me diagnosticaron hipotiroidismo, como bien estábamos diciendo, un tema que posiblemente podía ser emocional, le fue degenerando con el tiempo en cuatro años a una enfermedad física como el hipotiroidismo. ¿Tiene relación? ¿Todo el mundo que tiene ansiedad tiene hipotiroidismo? No, pero lo que está claro es que desencadena cualquier desequilibrio físico en nuestro cuerpo. ¿no? A los 44 le llegó la perimenopausia, así que estaba hablando de una casa de hormonas. Hace cuatro años decidió probar a Sea porque estaba tomando todos estos suplementos persiguiendo todos los diferentes síntomas que tenía. Tomaba un suplemento para una cosa, otro suplemento para otro, entonces decidió probar a Sea y es entonces cuando se dio cuenta que podía beber dos vasitos de este agua, me dice ella, para apoyar de la misma manera todos los suplementos que estaba tomando. Es decir... Todas aquellas carencias que ella notaba que estaba supliendo con los suplementos, valga la redundancia, con tomando, la, tomando los vasitos de Redox notaba que estaba supliendo todo aquello. no Verse y sentirse 10 años más joven fue solo una ventaja, decía. Ha estado uh -huh. tomando durante 60 días y inmediatamente supo que algo estaba sucediendo. Se sentía mucho más ligera y... ¿Cuál fue su, su sorpresa? Que se fue a pesar y no había perdido peso, pero su cuerpo lo sentía más liviano, más descargado. El liberar toxinas, muchas veces las toxinas no pesan a nivel físico, pero sí a nivel emocional y de uh, claridad mental, ¿no? Eh, empezó a pensar que solo, todo esto estaba solo en su cabeza hasta que asistió a un seminario de los que tantos hacemos nosotros y uno de, uno de los panelistas, una de las personas que participaba, dijo el mismo síntoma que sentía ella. Es por eso que siempre os invitamos para que os podáis ver reflejados en cualquier persona que esté tomando eh, el Redox, este suplemento. Eh, así que ella se dio cuenta en ese momento que algo estaba pasando. Os voy a decir una de las tantas cosas que ha puesto en la lista que ella sintió que mejoraba, estaba durmiendo mejor, la rigidez en sus pies y manos había mejorado, sus hijas le decían que, estaba, que ya no estaba irritable con ellas, su piel estaba so, más suave, su tono de piel era, era más uniforme en todo el cuerpo, mi niebla mental es mejor, mi motivación ha mejorado, mi cabello es más grueso, eh, mi acidez estomaca, estomacal había desaparecido, todo esto son consecuencias, ¿no? Y dice que ninguna de estas cosas fue una mejora instantánea. Esto es importantísimo. Excepto tal vez mi estado de ánimo y irritabilidad. Así que ten paciencia, lleva un poco de tiempo, pero vale la pena. Ojalá hubiera hecho, ojalá hubiera hecho tiempo para sentarme y escuchar esto al principio. Qué bonito, qué bonitas estas palabras y este testimonio. Y yo estoy segura, bueno, ella se ha atrevido a explicarlo, ¿no? Hay muchísimas Exacto. personas, como has dicho tú, que no no se atreven ¿no? a explicar lo que, lo que están sufriendo. Desde luego, lo que desde aquí, desde este programa Secretos de tu Salud, lo que queremos transmitir, sobre todo las tres, es que hay una solución, que cualquier situación que tú estés viviendo hoy en día, a nivel emocional, a nivel físico, contáctanos porque tenemos una respuesta para ti, sin ninguna duda. Y yo desde luego, ya lo sabéis, que lo digo muchas veces, que como psicoterapeuta, a, como coach emocional como le quieras llamar que es igual el título pero desde luego toda mi experiencia me siento plena de poder ayudar a las personas a nivel emocional ayudarlas a sacar a salir de esos problemas pero sobre todo a nivel físico darles ese empujón que siempre es necesario porque como íbamos diciendo al inicio y como ha insistido cristina y tú también silvia nunca lo podemos separar esto no porque es un pez que se muerde la cola. O sea, si estoy mal emocionalmente, estoy produciendo una serie de hormonas que me producen desequilibrios físicos. Y si estoy mal físicamente, automáticamente no tengo ganas ni estoy de ánimos. ¿no? Entonces, desde luego es importantísimo romper este, este bucle en el que podemos entrar y desde aquí os queremos transmitir que tenemos esperanza, que tenemos soluciones y que aquí vamos a estar cada martes siguiendo, hablando, compartiendo con vosotros uh, estos secretos para la salud. Así es. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, por estar aquí como siempre. Gracias, Silvia. y Gracias, gracias a, a gracias Y gracias a todos. a todos por estarnos escuchando. Recordar, si tenéis alguna duda, nos podéis escribir o podéis contactarnos también por el WhatsApp que aparece aquí abajo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, hasta chao. luego. Bye. Chao, chao, chao.